Hola, bienvenidos, vamos a cancelar la suscripción a Disney, vamos a ir a nuestro perfil y luego a cuenta, vamos a ir al apartado de suscripción, clic en Disney, bajamos hasta cancelar suscripción, seleccionamos un motivo por el que queremos cancelar, en mi caso le voy a dar a otro porque no quiero dar más explicaciones, le damos a continuar para cancelar, no quiero recomendaciones así que le doy a no, gracias, cancelar Disney. Ya está cancelado, cerramos. Gracias por la visita, un saludo.